beats on the track. Yo, yeah. yeah. yeah. con el killer, con el killer. <tose> de la ciudad de la <tose> Me gusta ponerme high cuando fumo la mota, perdóname madre por esta vida loca. Me gusta ponerme high cuando fumo la mota, perdóname madre por esta vida loca. Cada vez que yo saco el hitter va a aprender De esa mota que corto me pone muy bien Rimas de corazón van para el barrio homes Este estilo muy crudo lo trae este cabrón Que empecé desde abajo y ahorita doy Estoy Fue ganado con el esfuerzo y el sudor No me quieras tumbar, mi flaca me va a apoyar Con ella cumplo mis metas, ella me va a llevar en su barco a navegar Vámonos de acá Que quiero solo escapar De esta cruda realidad Yo sí tengo humildad Saludos para mi papá Que él siempre me enseñó a ganar, ganar el dinero Por él. el bien o no por, no por el mal Saca la canal y, y ponte, ponte a forjar Otro, otro de la verde, verde Te saca que te pierde Te saca que te entume Cada vez que le das, que que le das unos fumes me. Ya te la sabes loco representándose el killer Sobre escarnal Echate este business Simón, Simón Carna KFW ya, ya. Pues saca la moda energía, En corto banda Ya se hizo el business La cabina Torreando con la banda Pues ya te la sabes Es el killer, te saluda Yo que traza, baja la droga Viene la chota Mejor cuidado con verso pesado Hijo mexicano, saludos a todos los locos soldados Ando crudo 24-7, la última chora Préndete Este perro es fiera en donde viene Me gusta subir de niveles A mí no me gusta la gente envidiosa Ni tampoco la gente venenosa No sé lo que hablo, sé lo que canto Canto para el barrio, canto para todos mis locos En la calle me miro placo oh. Real hasta la muerte compita Llegar a lejos con historial convicta Me subo la tarima corean a mis rolas Todos están prendidos, brincando con furia Y el killer con el güero, compás.